Mientras la derecha lanza todas sus campañas Nosotras aún seguimos en la lucha, en la batalla Incorruptibles, inamovibles Seguimos encapuchadas en las montañas, en alta mar tenemos principios y con victoria digna roja porque Marx así lo quiso. Somos la marea, somos la clase obrera, me presento Tabarit, yo soy MC Vera, desfilan candidatas acusadas de sobornos, imágenes gigantes que de verla dan bochornos, paisaje de vergüenza, el circo ya comienza y los atracadores del pueblo hacen sus apuestas. De ni, ni de derecha ni de izquierda ja. Les creíste que era un partido socialista Nuestro destino está en peligro Y te fuiste de pseudo culto progresista es La ruleta rusa es la feria de los horrores Con tanto candidato sin escrúpulos, Chihuahua pesta ya elecciones Partidos minoritarios y los mayoritarios Venderían hasta su madre por ganar las votaciones Olvídate de tu seguro, tu salario y tu pensión Si les entregas tu poder ya no tendrán devolución Votar al menos peor Eso no es otra cosa que elegir el modo de tu explotación Vamos prepárate Debemos combatir a toda esa lacra capitalista si se congela la sonrisa, si no surge la prisa, tomemos como impulso la base materialista. <hazza>